¿Cómo están el día de hoy? Estoy súper pero súper feliz Ya que pues el día de hoy les voy a enseñar Como así juegos Porque eso trata el canal O sea, de gamers Y pues estoy súper feliz Ya que este es mi primer video el, Bueno, así que comencemos Hoy vamos a ir con Roblox Así que vamos a jugar Torre del Infierno O si no la conocen, Star War of Hell es súper fácil. Así que comencemos. Vamos a abrir una pestaña de Google. Porque es súper fácil que nos vamos a dirigir. Yo hice este fondo me gusta O sea, a mí me encanta. Eh, vamos a dirigirnos hacia Roblox. Eh, vamos a jugar un hobby. Y bueno, si alguien quiere saber cómo hice este fondo de este gatito, es súper fácil. Si quieren, les cuento. Pero comenten a ver qué quieren, cómo les. Así que bueno, vamos a buscar O vi, esta ya nos está cargando Bla, bla, bla, así que vamos a escoger A un, eh, un obi no sé cuál yo creo que este Que este está como muy colorido Y me llama muchísimo la atención Así que vamos a ver tiene un Dice, es así No sé cuántos likes de Está cargando, la verdad Bueno, lo voy a ver y cuando ya se habla bueno, mientras ya se empezó a preparar, bueno, mientras eso les quiero contar que va a haber eh, videos los, eh, solo los miércoles, Por bueno, y los no, lunes no, no, no, no, así que bueno, <risa> no tengo cuerpo ya tengo. Ok, vamos, ok, esto okay. que o sea qué pedo a ver vamos a ver si sí, me quemo. voy a alzar esta cosa a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfecto acá que se supone que este es el siguiente, se okay, me esto está para ver si me y aquí, que o sea, voy a... ¡Oh! Ay por esto, lo colorido creo que esta era la que salía en la portada, así que no sé la verdad bueno, bueno pues, bueno, pues, bueno para que haya llegué yo pensé que me poner en este porque no sé en este plan que, ahora quiero bueno, ahora hay que saltar por no bueno, la primera que era solo una 4, duro uy no en la vuelta Ay, qué... está duro o sea está falso ¿Qué? problema ¿qué? es que está resbaloso está resbaloso en serio no juego en serio está resbaloso porque checan o sea ¿no miran M Espero no caerme no porque creo que cuente la intención o Ok Y acá La sea Ok, este transpasa supongo que es okay. este Ok, acá en roco Este y este Ah, oh, ya no sé Ah, oh, ah oh. Muerte. Por acá era este El de acá era el verde El de acá supongo que es el morado Y el de acá es el rojo <risa> Wow no, no sabía Solo que pues así es la lógica de los Obis okay. ¡No! No. No, no No No manches Bueno, por acá uh -huh. Ok, esto es normal, como un manejito este verde. Y este... 1, 2. tenemos que superar la que está adelante en su Porque Oye, males. Oye, ok, sea, que y a mi animal, no. Oh, un giris. Un giris. No, no, no, no, no. no, me quedé dejar sin ganar. Ok, por aquí, por aquí, por aquí. Ok, este también se desaparece. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. Por acá, supongo que aquí no se desaparece. Pero este no, porque como que son color. Ay, uff, oh. wow, wow, wow. Ya, ya, ya. No, pero es que hay que. ¿Qué pedo? O sea, güey sea que quemar a ver, no tengo ni que tocar porque lo rojo es malo no sé por qué siempre tratan como que el rojo es del malo y pero bueno, o sea, a veces sí es malo pero a veces por ejemplo en el anterior ay, ay, ay ay ay quítate, chico quítate, morro por acá, por acá, por acá yo pedí yo pilar, yo pila ok ustedes comenten que un emoji comenten este emoji no, no, comenten el emoji que más les sí, guste espero que ustedes vean, acá está el truco vas a mover la cámara y si es este coso traspaso, traspaso, sea, esto acá ven esto es porque es el mal y si se queda así Miren que el morado no es transparente Entonces es el morado. ¿Ustedes creen que es el verde o es el molado? Transpaso es el verde Ahora toca el... Yo digo que... No sé cuál digo, creo hoy es Obvio, porque miren... No. Miren... ¡Ah! Ese es el maravilloso trick. Me voy a botar por acá Ah, esto también se desaparece o sea, Lo colorido desaparece Por lo que veo Oye, amor Ay, acá hay que caminar Pero es bastante colorido, muy cool La verdad Y creo que toco lo A ver, ay, no Hay que tocarlo Lo que, que hay que tocar, literal ay, hay que tocarlo, amarillo. Pero si yo te quiero amarillo, que pedo wey, os sea, madre Checan, checan, hasta oh, el juego. Voy a caminar así. Eh, voy a poner. Yo le voy a poner música, pero capaz si me ponen copyright. Así que prefiero que no porque el YouTube es como muy tocado entonces pues como que no le gusta ay que coño como que no le gusta que usen canciones de tipo y te pone copyright y te quita el video y como es mi primer video no quiero que pase eso ah se suponía que ahí tenía que resbalarme para ni funciona wey, pues a que pedo ok ay muy rápido solo como que me he caído como tres veces cuatro si ¿Tres? ¿Sí, tres veces wey si ¿Sí, tres veces chican ay chican no no salen que no el baile chican mo Acá a por acá Por aquí ¡Eh! Pero si yo iba llegando Literal <ríe> no, no Chequen que no he tocado y Cuando me cansé les digo No sé cuánto voy Grabando ya les Literal voy grabando 10 minutos Hasta ahorita Pero en el video Les me voy a dejar en menos, menos No sé lo minutos porque al editar pues hay que resumir como el video para que no esté tan largo. Mm -hmm. A veces no hablo porque si hablo me desconcentro pero intentado hablar. ok, por pues, si las dudan no. Ah por cierto estoy en pc y es un poquito duro jugar. He visto ahora que es muy duro un poquito, pero yo sí lo puedo pensar. La gente, Hay alguna gente que no puede Y no estoy presumiendo, en lo que es muy duro la gente? Es muy duro, pero no me parece que se no Si es duro Es duro ¿Ustedes de qué ciudad son? ¿Yo? No, pero sí. eh, Pero soy colombiano sí. Me encanta ser colombiano Sí. Bueno, por acá vamos en... Hace poquito Hoy es 11 Capaz el video se publique mañana O sea, 12 de agosto Pero no sé O tal vez lo suba hoy Porque ahorita estoy sin nada que se para, Con muchas tareas pero La verdad, ni ideas Así que si el en todo yo les digo Por acá es este. ¡Ay! No me era este. Güey, o sea, ¿qué pedo, wey O sea, güey. Es un morado. Vuelvo y digo. No, no he jugado antes de esto. Ay, parece un tobogán de piscina. vea ea, supongo que esto desaparece aparece bonito. Pues... Este está perfecto. allá perfecto. ¿Te quiero, no? ¿Te quiero no? un Ok, ya, ya me cansé Y luego todo por el ruido. Ah. Bueno, pues ya hemos pasado muchísimo. Siento que si sí, sigo sí, olvidando se va a hacer más lado. ¿no? Mentiras. Es mentiroso, o sea, cero. Y okay. caí. Ya van como cinco caídas. ¿Qué, ¿Qué más? Sí. Bueno. Una, dos. Pero es que hoy es que está muy pegadito. Mira, o sea, a ver, hasta el final. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. perfecto. Ok, perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Me estoy regresando? ¿Qué? Okay. Bueno, no sé. Porque si sí, se sí, parece al que ten, aquí estaba Pero bueno, me, me ha faltar harto por lo que veo. Ah, sí, ok. Bueno. unas escaleras. ¿Dónde me llevan? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy, güey? ¿Qué Perfecto. Congratulations, uh, felicitaciones. Actual. Wow, llegué, gané. Uh -huh, uh -huh. Soy una inalcanzable, una loca, inalcanzable. ¿Qué más es a tío? Hoy, hoy. Es... Ay, no. no, no, no, no, no, no. De bien, el que no era. Sí, sí, sí. no no no pero ups ups bueno thank you cuál coge el arco iris rato de arco iris qué es esto güey? ah ay ay ay no ay, ay, no no, no. Wow, ¿y a dónde me lleva esto? ¿Cómo? perdón. Oh, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. ¿A dónde estoy, güey? Por favor. Se sea. Ajá. Camino de lum. Ah, este es otro. No más. No más. Eh, eh, uh, uh. No más. E, e, u, u. No, este no en todo paro. ya yeah. perfecto tengo un poco de cosas pues partidos <ríe> hasta la hora tengo del morrito sí. quiero esto que no quería bueno bueno eso fue todo por el video de hoy espero que les haya encantado la verdad así van a ser mis videos y esto fue todo para el video de hoy, próximo video. No sé cuándo, o sea, el martes o puede ser mañana. mañana no me bueno, Espero que les haya encantado y se lo me también. Y bueno, chao. Gracias, los quiero mucho. Cuídense. bye Esto acabamos. ¿Dónde estamos? Eh, listo. Chao. Es que sí, ya acabo. Ya acabo de grabar. Listo.